Hola, mi nombre es María Elena Vanegas y hoy les voy a explicar cómo realice esta la actividad número 3. Bueno, el primer punto decía realizar seis consultas, de la cual use operadores lógicos. Entonces, la primera consulta eh, que hice fue mostrar los datos del cliente que compró en algún seguro en el año 2019. Entonces, eh, seleccionar acá ya me procede una función una función de, de fecha, lo cual con estos parámetros lo que nos dice es que nos va a traer el año de una fecha de la tabla S que fue renombrada, la tabla segura como S, la fecha de inicio y la renombro como año y llamo el otro campo que es el número de seguro y llamo todos los datos de la C, que la C es la tabla clientes como la renombre acá. Entonces, selecciono estos datos para la tabla clientes y la uno con la tabla seguros con un inner joy, tomando toda la intersección de ambas tablas eh, con el ID del cliente, y donde decimos que la fecha de inicio es mayor al 1 de enero del 2019 y la fecha de inicio es menor al 1 de enero del 2020. Acá la utilizo con un i, I mayor o menor. También la podría hacer con un Bitcoin como en este caso, que es entre y este, y ambos son operadores lógicos de comparación. Bueno, yo le voy a ejecutar y me salen todos los seguros que fueron adquiridos en el año 2019. Bueno, la segunda consulta que hice fue mostrar el total de ventas realizados por cada agente en el año 2018 entonces igual que el, el anterior consulta utilizo un select ya llame una función de suma la cual me suma todas las cotas del seguro de la tabla seguro eh, hago igual un inner join para unir ambas tablas y sacar solo la intersección eh, donde la fecha va en entre el 2018-2019, para que me tome todo el rango del 2018 y me agrupe por el ID del agente y el nombre del agente. Entonces acá ya no va a salir los datos ya agrupados, es decir, me va a salir un solo dato de un cliente con el total de cotas de seguro que paga ese cliente. La tercera ya era eh, mostrar los seguros comparados por cliente Por la cliente Patricia Molina Donde su pago mensual sea mayor a 200 mil Entonces usa un select Igual para mostrar solo unos datos en específicos De la tabla Con una unión con seguro Con Inner Join Y donde el cliente sea el número 2 que, que, que sea la ID de la señora Patricia Molina Y el seguro sea mayor a 200 mil La cuarta fue, muestra los seguros comprados en el año 2019 con cuota mensual mayor a 100 mil pesos. Entonces, igual que en los otros casos, uní la tabla de seguros con clientes con un Inerjoy y ya acá donde le puse mayor a 100 y la fecha entre. Eh, bueno, ese es el primer punto como tal. Las otras, las otras dos son muy similares. Eh, Mirar en ejecución. El punto número 2 nos dice que debemos de crear dos consultas de referencia cruzada. Entonces una referencia cruzada es convertir una consulta que normalmente está en columnas, convertirla en en un campo, en, en un registro, en filas y otro registro, en un total. Es muy similar a lo que trabajamos actualmente en Excel, que llamamos tabla dinámica, que lo ponemos para organizar datos y ver los datos de forma más adecuada. Entonces empezamos. La primera consulta fue mostrar el pago total mensual del cliente organizado por el mes de vencimiento. Por el mes de vencimiento. Entonces hacemos el select cliente, luego hacemos los casos de validación para cada mes, es decir que los que no tengan null les ponga cero, Ve, eh, los que no tengan null, en caso de que tengan null le pongan cero, eh, y lo renombramos con cada mes. Esto es para que en los meses que no hay datos, no salga todo en null, sino que imprima el cero. Acá hacemos la consulta, la cual la vamos a renombrar como p. La consulta es donde llamamos los datos del de nombre del cliente. Una función que nos va a sacar el mes, como el campo de fecha final, tiene es de tipo fecha tiene todos los datos, tiene tanto la fecha como la hora y todo, entonces necesitamos solo el mes de esa fecha, entonces utilizamos esta función para sacar solo el mes y lo renombramos como vencimiento, de acá hacemos una función de sumatoria para que nos sumen la cuota de seguro en caso de tener varios seguros de ese mismo cliente y la renombramos como total mes de la tabla seguro, uniéndola con un inner join eh, para sacar solo la intersección entre clientes y seguro. Entonces acá la comparamos con el ID y la agrupamos, y la agrupamos con el nombre y la, el vencimiento. Listo. Acá llamamos una característica que es el pivot que es la que, la que nos va a ayudar en SQL de poner estas registros que normalmente nos sale en columnas ponerlas en fila entonces en fila vamos a, a poner los meses como tal de vencimiento entonces que los totales también nos salga en esa fila relacional ejecutemos esta consulta y ya nos muestra los clientes la fecha de vencimiento, que sería estos meses, y ya el total de cuota mensual de cada cliente, según el mes que le toque. La segunda consulta es el total de ventas de la gente, organizado por el mes del, del inicio de contrato, se hizo de igual forma, lo único que cambia es que ya no es el cliente, sino las ventas de la gente. es igual, esas son las ventas que hizo en cada, en cada mes la gente. bueno, seguimos con una función una función es un conjunto de sentencias que operan como una unidad lógica es decir, para hacer un tipo de procedimiento como tal eh, una función, pues un cálculo de algo, o hacer pues respectivamente algo pues muy lógico. Eh, una función tiene un nombre y retorna parámetros de salida y opcionalmente acepta parámetros de entrada. La función tiene como tal esta sintaxis: eh, la instrucción de crear función, el nombre de la función, igual parámetros eh, que son los tipos de datos, los valores. Por defecto y el pues, el tipo de datos que retorna también está todo el, como toda la instrucción y el retorno de salida igual que en el ejemplo anterior utilizo el sí para validar si, si existe o no existe y borrar si existe para poderlo volver a crear entonces bueno el, la instrucción de crear la función que se llama calcular promedio de pago. Esta función nos va a hacer es devolver un promedio de dos valores pagados. Bueno, existen dos clases de funciones: las funciones propias de del de motor, pues del SQL, que son las que utilicé en, en los puntos anteriores, como el de suma, como el de para traer un campo, pues un valor específico de, de, de la fecha, son propias y existen un montón como para contar los datos, hay varias, y estas son funciones creadas propias por el usuario, entonces acá están los valores de entrada que es valor 1 y valor 2 de tipo decimal y retorna decimal, acá declaramos el, el parámetro de salida que lo llamamos como resultado y acá hacemos la operación de promedio normal, y sumar los dos valores y lo por dos y retornamos el resultado. Entonces, creemos la función y ya simplemente para llamarla con esta instrucción ahí, con esta instrucción un select entonces llamamos el nombre de la función y le mandamos los datos de de entrada eh, renombrándola como promedio entonces ya nos muestra nos retorna ese, esa función el dato como tal de, de resultado de ese promedio eh, que estamos haciendo es pues que estamos calculando acá. Continuamos con los triggers o oh, disparadores. Estos disparadores son procedimientos que se cumplen cuando eh, se cumple como cierta condición se ejecutan estos procedimientos. Eh, según la base de datos cuando, podemos ponerlo cuando se inserta, cuando se actualiza o se borra. Un registro, se dispare como tal este trigger entonces igual que en los símbolos anteriores igual lo así, si esto no existe pues lo elimino para poder que me deje volver a crear entonces, en este caso vamos a hacer un trigger mostrar un mensaje cada vez que se inserta un registro en la tabla de incidentes para inserción entonces, primero mostramos la estructura estructura estructuras son, igual crear el trigger el nombre del trigger y column Llamamos la tabla, que se va a ver lo, lo pues qué instrucción, que con qué procedimiento vamos a ejecutar ese trigger, con es inserción, con la actualización o eliminación y las sentencias de la SQL. Entonces en este caso va a ser el nombre del trigger eh, es mensaje incidente de la tabla incidentes. Con esta tabla y va a ser para inserción donde imprimimos esto en pantalla cada que se ejecute incidente agregado. Entonces, acá ya están las instrucciones. Acá, entonces cada que vamos a insertar en esta tabla, no va a mostrar ese mensaje, nos va a avisar ejecutando ese trigger que se insertó. Entonces, insertemos un campo. Ah, pero no lo he creado, acá, creamos el trigger Y cada que insertamos nos va a mostrar Incidente si agregado Tenemos otro acá, otro valor No sé, temblor Entonces, aquí agregue un nuevo registro a esta tabla. o sea, disparar este trigger mostrándonos como tal. Okay. Inserto. Bueno, continuando. Seguimos con una vista. Una vista es una tabla virtual, cuyo contenido eh, está definido por una consulta. Es decir, eh, tiene las mismas características de una tabla normal de la base de datos, pero... Esta es virtual porque no se almacena realmente en la base de datos, pero nos muestra pues lo que están en, en, en la consulta en la sentencia que le mandemos, en este caso hacemos una inserción con un inner join, pues hacemos una unión de dos tablas con un inner join mostrando la inserción de una tabla de seguro y clientes porque necesitamos los datos de ambas tablas para poder mostrar eh, los seguros que tiene cada cliente, entonces en este caso eh, nos va a mostrar los datos de dos tablas en una sola, en una tabla virtual. La, llamo, la llamamos igual que una tabla, CLFRON. La... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra y el día de hoy les vengo a hablar sobre los aspectos que debemos tener en cuenta al momento de configurarle políticas de seguridad a nuestra base de datos. Eh, la base de datos o el motor de base de datos en el cual estamos trabajando se llama SQL Server Express y la herramienta por la cual accedemos a nuestra base de datos se llama Management Studio. Eh, uno de los primeros aspectos que debemos tener en cuenta al momento de otorgarle seguridad a nuestra base de datos es que debemos asegurarnos que cada usuario que se encuentre creado en esta tenga una contraseña, entonces para esto les voy a mostrar cómo setearle o cómo asignarle una contraseña a un usuario ya existente, entonces para esto desenglosamos en esta parte de la base de datos, en la opción general de seguridad de la base de datos la abrimos, Abrimos Login y en Login nos aparecen los usuarios que se encuentran creados. Vamos a hacer eh, la actividad con el usuario Consulta. Para esto lo seleccionamos, le damos clic derecho y Propiedades. Nos va a aparecer una ventana en la cual es la, la configuración o las propiedades de este usuario. Como este usuario ya se creó previamente y ya se le agregó una contraseña... Eh, aquí les voy a mostrar realmente cómo se hace el cambio eh, de esta. entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar una contraseña, ojalá esta contraseña tenga eh, las características que tener una contraseña, que la contraseña sea fuerte, que tenga como mínimo entre 8 y 12 caracteres, que estos caracteres sean letras, que las letras sean minúsculas y mayúsculas, eh, que tenga una combinación de números y caracteres especiales. Claro que normalmente estos aspectos, estas características, las entrega las políticas de seguridad de cada empresa. Bueno, continuando, vamos a habilitar la política de contraseña. ¿Para qué? Para que el usuario a, una nueva, a un nuevo acceso a la base de datos le pida contraseña. Vamos a deshabilitar la opción de expirar contraseña para evitar que cada vez que un usuario haga login no le pida cambio de contraseña. Realmente esto no es una buena práctica, pero realmente, como se los dije anteriormente, eh, estos parámetros los entregan las políticas de seguridad que se tenga la empresa. Vamos en la parte de status, vamos a darle los permisos de conexión hacia la base de datos a este usuario como tal, al usuario consulta, y vamos a habilitar la opción de login. Y con esto le hemos agregado o asignado una contraseña a nuestro usuario. Otro aspecto que debemos tener en cuenta al momento de asignarle seguridad a nuestra base de datos es que cuando creemos un usuario, este usuario acceda a la base de datos indicada y que tenga los parámetros de seguridad, de contraseña, eh, de permisos, como tal a la base de datos. Entonces, eh, como anteriormente les expliqué al momento de asignar una contraseña a un usuario ya existente, lo que vamos a hacer es que vamos a crear uno nuevo, y le vamos a asignar los parámetros de seguridad correspondientes. Listo. Entonces, igual que en la opción anterior, vamos a desenglosar en la parte de seguridad. Y en Logins, vamos a darle clic derecho, Nuevo Login. Aquí nos aparece la pestaña de configuración. Vamos a crear un usuario. En este caso se va a llamar Usuario 2. Y vamos a decirle que el usuario sea local, o sea que la autenticación de este usuario va a ser SQL Server. Aquí vamos a digitar nuevamente la contraseña, una contraseña que contenga los parámetros de seguridad, y vamos a deshabilitar la opción de expiración de password, que el password no expire. Y le vamos a dejar habilitada la política de contraseña. En la opción de database, de base de datos, y la base de datos que va a ser por defecto como tal de este usuario, vamos a escoger la de compañía de seguros, y el lenguaje lo vamos a dejar por defecto. ¿Para qué? Para que cuando... Creemos el usuario, le dé el idioma con el cual fue creada la base de datos. Bueno, vamos para la opción de roles del, del servidor y en esta parte le vamos a dar los privilegios que va a tener el usuario sobre la base de datos. En este caso, la vamos a crear SysAdmin, que es el usuario superusuario usuario que puede tener una base de datos, o sea que tiene acceso y puede modificar cualquier cosa en ella el mapeo de este usuario, vamos a decir nuevamente cuál es la base de datos en la cual va a acceder y le vamos a decir que el usuario es el propietario de la base de datos. En esta opción nosotros podemos escoger que sea un backup, que solamente pueda escribir, que pueda acceder solamente, así como los usuarios que son de consulta. Y en estado, nuevamente, le vamos a dar los permisos de conexión hacia la base de datos y vamos a habilitar el login. Por último, le damos OK y voilà En la opción de la base de datos, compañía de seguros, en la parte de seguridad de usuarios, nos aparece ya el usuario que se encuentra creado, o sea, el usuario que creamos, usuario 2. Y si nos vamos para la parte de seguridad logins pues también nos aparece como tal, que son todos los usuarios que están creados, le vamos a dar propiedades y aquí en propiedades aparece toda la configuración que le realizamos previamente. Como les dije, el lenguaje lo dejamos default y tomó el idioma con el cual se creó el motor de base de datos. Con esto finalizamos la creación de un nuevo usuario y la asignación a una base de datos. Otra opción para que nuestra base de datos sea segura, es generarle un backup, eh, de acuerdo a las políticas de backups que tenga la empresa, mmm, se estipula la periodicidad con la cual se realizan estos backups, eh, las fechas, el tipo de backup, si es full, si es diferencial, bueno, esto se rige de acuerdo a las políticas de cada empresa. Como tal, les voy a explicar cómo realizar un backup a una base de datos. Entonces, nos paramos sobre la base de datos a la cual le queremos hacer backup, le damos clic derecho en la opción de tareas, nos vamos para backup y nos aparece el asistente de configuración. Igualmente aquí nos aseguramos que la base de datos que le vamos a hacer backup sí sea la de nosotros, o sea, compañía de seguros en este caso. Y el tipo de backup eh, podemos escoger dos opciones, entre estas dos opciones, full y diferencial. La diferencia entre estos dos es que el full se realiza por primera vez a una base de datos después de que está creada y esta base y este tipo de backup va a ser completo, total a la base de datos, y el diferencial es el tipo de backup que se le hace a un backup ya previo, o sea que yo tengo varios backups y voy a generarle un backup a este, y este lo que me va a guardar son las diferencias, que tenga como tal la base de datos, si se ha creado, si se ha borrado, ¿cierto? Y la idea es que esta se tenga numerada y se pueda eh, entender fácilmente. Aquí le vamos a decir que el tipo de backup va a ser a disco, y aquí en la opción, en esta opción, podemos escoger el folder o la carpeta donde vamos a guardar nuestro backup, en este momento para esta actividad lo vamos a dejar en el backup, en la opción por defecto, que es dentro de la carpeta de, del SQL. Y la, aquí en las opciones de backup nosotros le, podemos, le colocamos el nombre que le queremos dar a él, una descripción y si queremos que el backup expire. Le podríamos decir en cuántos días y a qué horas. Eh, o a qué horas exactamente queremos que sea. O sea, una fecha más exacta. Ok. Entonces le damos OK. Aquí se ve trabajando que se ejecuta la opción. Como nuestra base de datos es muy, muy pequeña. Tiene poquita información. Se realiza rápido. Y aquí está. El backup de la base de datos, compañía de seguros. Se ha completado satisfactoriamente. Y con esto damos por terminado cómo se realiza un backup a una base de datos, un punto importante a tener en cuenta es que nosotros realizamos backup a nuestras bases de datos con el fin de mitigar pérdida de información y poder restaurar, hacerle un rollback a una actividad previa, por ejemplo si se hace un parchado sobre la base de datos, eh, si se están agregando nuevas tablas y por algún motivo algo sale mal, yo pueda tener un backup en el cual yo me pueda devolver y uh, mitigar alguna eventualidad y poder dar servicio al siguiente día. Por último, vamos a hablar que otras opciones debemos tener en cuenta o podríamos tener en cuenta al momento de configurar políticas de seguridad en la base de datos. Entonces, como hemos venido, a lo, venido hablando a lo largo de nuestro video, hemos mencionado sobre eh, la creación de usuarios. Estos usuarios deben tener contraseña, siempre deben tener contraseña para poder acceder, que la contraseña debe ser robusta, que debe tener al menos o como mínimo 8 caracteres, una longitud de 8 caracteres, eh, que estos caracteres deben ser mayúsculas, letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Pero todo esto no le entregan las políticas de seguridad o los gestores de seguridad de la empresa. Ellos son los que nos dicen qué longitud debe tener, cuánto tiempo debe expirar la contraseña, entonces realmente nos deberíamos regir por estas políticas, estas son independientes de cada empresa como tal. Uh, otra cosa que debemos tener muy en cuenta es que los usuarios que nosotros creemos accedan solamente a las bases de datos que tienen permisos y que los usuarios que creamos sean de acuerdo al rol que ellos van a, a hacer. Por ejemplo, si es un usuario de consulta, solamente debería tener acceso de solo lectura, no debería tener otro tipo de permisos, y si es un usuario, por ejemplo un DBA, entonces debería tener acceso de sysadmin, que tiene todos los permisos y puede modificar la contraseña. Entonces, con esto podemos asegurarnos que simplemente el usuario que va a acceder a la contraseña eh, perdón a la base de datos, sea el indicado. O sea que es muy muy muy importante limitar el acceso a esta. Eh, um, otro aspecto que debemos tener en cuenta es, es que debemos analizar e identificar cuáles son los datos sensibles e importantes de la compañía. No todos los datos que contiene una base de datos son importantes o son sensibles, o sea, son parte del core de la, del negocio, entonces una vez que nosotros tengamos identificados estos datos le debemos generar un backup, igual como en las políticas de seguridad, las políticas de backup no la entrega a la empresa y nos dice con qué periodicidad se hace el backup y cada cuánto se debe retener y si este backup se va a enviar a cinta, si hacia, hacia disco. Bueno, entonces, uh, para no llenar tanto el backup, nosotros debemos identificar qué datos son importantes y a esos, como tal, hacerles backup. Otra de las buenas prácticas que se deben tener en cuenta es que antes de una actividad, un parchado a la base de datos, modificación de tablas, agregar parámetros, antes de cada actividad debemos hacer un backup, ¿por qué? Porque si ocurre alguna eventualidad podemos tener un rollback de la base de datos y así mmm, no perder pues como no generar indisponibilidad en la empresa y no perder datos sensibles de la empresa como tal. Eh, también se debe aplicar cifrado a la base de datos mmm, con el fin de que si por algún motivo vulneran la seguridad de la empresa y se roban la información, pues no puedan acceder a esta. ¿Por qué? Porque la información está cifrada. Otro aspecto a, ten, a tener en cuenta es que nosotros debemos generar políticas de monitoreo para poder eh, verificar que el, el servicio siempre esté arriba y podamos dar acceso a la base de datos. Con respecto al tema del acceso a la base de datos, de acuerdo a, a las políticas de la empresa, también se deben definir si estos accesos se hacen en semana o se hacen en fin de semana, y uh, si se hacen los fines de semana, pues deben venir mediante un comité de cambios, una aprobación de comité de cambios. Otro aspecto para tener en cuenta es que debemos hacer auditorías a nuestra base de datos. Para estas auditorías también tenemos que haber generado unos logs, o sea, que nuestra base de datos genere logs de errores, logs de acceso, eh, simplemente mensajes uh, para que podamos en algún momento identificar si se borró algo de la base de datos, qué usuario lo hizo, a qué hora lo hizo, entonces este tipo de auditorías nos permite identificar qué comportamientos ha tenido nuestra base de datos podemos identificar todo el historial completo de todas las transacciones que se hagan en este. Entonces, um, estos son algunos de los aspectos que podemos tener en cuenta para la base de datos. Igual existen muchos más, um, pero todo depende de la compañía, del motor de base de datos. Nosotros pensamos que estos son pues como uno de los aspectos importantes que se deben tener en cuenta.